Eh, vamos a dar una rueda de prensa, la intención era dar una rueda de prensa con, con materia de oposiciones eh, por nuevos casos de, de irregularidades y sobre la necesidad de que esto se investigue en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero, claro, pedir una investigación por irregularidades al Partido Popular después de ayer parece parece que procede antes a hacer algunas aclaraciones sobre sobre lo ocurrido ayer en el Partido Popular y en, especialmente en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que fue un espectáculo, como digo, bochornoso, donde, como saben, se puso en duda eh, la adjudicación de algunos contratos de emergencia durante la pandemia de la Comunidad de Madrid y el favor a familiares de la señora Díaz Ayuso. Nosotros lo primero que tenemos que decir, aterrizando en el Ayuntamiento de Zaragoza, es recordar que el Tribunal de Cuentas, eh, a finales del año pasado, ya advirtió que los contratos adjudicados también por procedimiento de emergencia durante la pandemia en el Ayuntamiento de Zaragoza carecen de cobertura legal. Leo textualmente lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la tramitación de emergencia de estos contratos carece de cobertura legal. Esto ya ha sido denunciado públicamente. Esto es lo mismo que se está eh, investigando, denunciando a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Concretamente, hablaba de las obras en los colegios públicos que carecían, como digo, de cobertura legal. Esto es de hace cuatro meses. Yo creo que, después de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, lo primero que, por parte de nuestro grupo, lo que queremos solicitar es al Ayuntamiento de Zaragoza, al alcalde Jorge Azcón, que solicite un informe de auditoría al interventor sobre los contratos que el propio Tribunal de Cuentas estaban diciendo que no tenían cobertura legal, lo mismo que la señora Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Contratos de emergencia por la pandemia, donde en el caso de la señora Isabel Díaz Ayuso se hablaba de trato a favor a un familiar. Por lo tanto, primero solicitud al informe del interventor para que haga una auditoría de estos contratos que el propio Tribunal de Cuentas decían que no tenían cobertura legal. En segundo, lo que vivimos ayer en la Comunidad de Madrid es un escándalo político y un bochorno político. Vimos en primer lugar una acusación de que se había utilizado dinero público para investigar a Isabel Díaz Ayuso por parte de otros compañeros de partido del Ayuntamiento de Madrid. La propia empresa de detectives, empresa Mira, y el propio responsable y propietario de la empresa, le escuchamos decir que era verdad, que habían contactado con él desde una empresa pública gobernada por el Partido Popular para hacer ese trabajo. Todos miraron al Ayuntamiento de Madrid. Yo a la empresa y al propietario de la empresa que puso su nombre y el nombre de su negocio, le otorgo cierta credibilidad. No creo que alguien que pone su nombre y el nombre de su empresa ante esas graves afirmaciones lo haga sin un principio de veracidad. El alcalde de Madrid, el señor Almeida, negó que fuera el Ayuntamiento de Madrid. Al señor Almeida le otorgo menos veracidad, pero vamos a confiar también en sus palabras. La pregunta es, ¿ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza? Y esto lo digo porque el Ayuntamiento de Madrid es el principal ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y el siguiente gran ayuntamiento gobernado por el Partido Popular es el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ayer en ese cruz de navajas del Partido Popular, algunos dirigentes salieron a posicionarse del lado de Pablo Casado y frente a Isabel Díaz Ayuso. Y uno de los principales dirigentes, no muchos, que se posicionó del lado de Pablo Casado y frente a Isabel Díaz Ayuso es el señor Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, alcalde del segundo gran ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Y si no es el primero, el siguiente en el orden de la lista somos nosotros. Y precisamente es uno de los pocos dirigentes del Partido Popular que se ha posicionado enfrente de Isabel Díaz Ayuso y del lado de Pablo Casado. Por lo tanto, podría haber un principio de motivación en ello. Así que preguntamos directa y claramente a Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, si ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza o alguna de las empresas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza la que ha solicitado... Esos servicios. En tercer lugar, conocimos ayer también por parte del secretario general del Partido Popular, el señor Teodoro García Ejea, que hay una comisión de investigación en el interno del Partido Popular para esclarecer eh, los posibles casos de corrupción, de trato de favor, de todos sus cargos públicos, sean de donde sean, a todos los niveles y ocupen la responsabilidad que ocupen. Eh, bueno, nosotros, si esto es así y siendo que lo conocemos, nos gustaría recordar al señor Teodoro García Gea que aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha recalificado suelos de la familia del alcalde, se ha dado convenios a dedo ex novo a familiares del concejal de acción social. Lo digo por si esa comisión de investigación que tienen en Génova 13 tuviera bien investigar estos asuntos. La verdad que confiamos poco en esa comisión de investigación de los casos de corrupción del Partido Popular. Creemos que en el Partido Popular el único que tenía controlados los casos de corrupción era Luis Bárcenas. No sé quién lo hará ahora ese trabajo de Bárcenas, que tenía anotados todos los sobornos de las empresas y todos los dirigentes del Partido Popular que los cobraban, incluido M. Rajoy, que nunca supimos la M, aunque yo intuyo que era de Mariano. Dicho esto, eh, lo que sí que queremos lanzar es un mensaje de cariño y de solidaridad con las madrileñas y los madrileños, que son gente honrada, que son gente honesta, que son gente trabajadora y que, desde luego, se merecen tener unos representantes que no parezcan una mafia siciliana. Todo el cariño y toda la solidaridad con el pueblo de Madrid, con los madrileños y las madrileñas, que, desde luego, se merecen mucho más que el señor Almeida, la señora Ayuso y el señor Casado. Dicho esto... Eh, hoy veníamos a hablar de oposiciones, eh, donde ya llevamos un mes desde que se destapó el escándalo de las amaños en oposiciones, y hemos visto al Gobierno del Partido Popular, digo Partido Popular porque aquí, como en lo de antes que hablábamos, a Ciudadanos ni está, ni se entera, ni se le espera, como la señora Villacís en el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, hablamos del Partido Popular. Eh, durante este mes no ha hecho lo que nosotros consideramos que tendría que hacer, que es abrir una comisión de investigación, un expediente de información reservada e interno por parte del ayuntamiento para aclarar estos casos. Porque a todos los grupos políticos eh, nos siguen llegando nuevos casos de posibles, no voy a decir amaños en estos casos, pero de posibles irregularidades en oposiciones municipales. En este caso son dos oposiciones realizadas en el año 2021, una de psicólogo y otra de TAC, de técnico de la Administración General, eh, donde, como digo, fueron oposiciones que se ejecutaron el año pasado, el año 2021, y donde, en el caso de la plaza de psicólogo, eh, se anularon 13 preguntas de 20 preguntas, 13 preguntas de 20 preguntas, y únicamente hay 5 preguntas de reserva, lo que nos lleva una vez más a que se están incumpliendo las bases que establece que tiene que haber un mínimo de 20 preguntas, al quedar solo 12 preguntas, 7 que quedaron válidas y las 5 que se incluyeron. El, a pesar de todo esto, la, la oposición continuó y no se ha anulado el ejercicio y el pasado 14 de febrero se finalizó con la, con la calificación final. Nosotros consideramos que es un error que estas eh, grandes lagunas de dudas no sean aclaradas y más con todo lo que... Estamos teniendo, sinceramente, 13 preguntas que no corresponden al temario de 20 preguntas. Dos de cada tres preguntas equivocadas no es un margen de error razonable. No es un margen de error razonable que el 66% de las preguntas tengan algún error. En segundo lugar, eh, la oposición de TAC fueron nueve preguntas, las que tuvieron que ser anuladas, siendo cinco sustituidas y quedando, por lo tanto, cuatro sin sustituir. Estos eh, casos que se van conociendo, que llegan también el Partido Socialista, creo que denunció uno aquí, que nos están llegando a los grupos de la oposición, eh, creo que pueden tener, y los ponemos en conocimiento también del Gobierno, eh, visos de, de algo más que un error, pero, sobre todo, eh, se generan nuevos y nuevos casos y la gente sospecha y sospecha porque no se está viendo una aclaración por parte del Gobierno. Un Gobierno que se vio forzado por los grupos de la oposición a ir a la fiscalía. No sabemos todavía muy bien si con estos casos o solo con algunos casos. Y lo que consideramos, y se lo dijimos también en la comisión, es que más allá de lo que se vaya a la fiscalía, lo que se tiene que hacer es un proceso sin inturbiar el proceso de la Fiscalía en el que se arroje un poco de claridad, de luz sobre los procesos selectivos y no esperar a que la Fiscalía, dentro de, quién sabe, un año, vaya a determinar qué es lo que ocurrió. Por lo tanto, pedimos al Gobierno lo que tenía que haber hecho antes de ir a la Fiscalía, que es abrir ese expediente de información reservada, porque seguramente una vez acabe el proceso la Fiscalía no estemos ya en tiempo para abrir ese proceso y haya caducado los casos. Eh, por nuestra parte nada más y esperando que el Gobierno haga algo esto en las oposiciones y, sobre todo, también que el Gobierno, como digo al principio, aclare qué pasó con los contratos que se hicieron, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso, por emergencia durante la pandemia y que el Tribunal de Cuentas dice que son irregulares y que el señor Azcón no se aclare, ya que se ha posicionado tan claramente del lado de Casado y del lado de Isabel Díaz Ayuso y que en Madrid parece que no ha sido… Pues si nosotros, que somos el segundo gran ayuntamiento, el único gran ayuntamiento y en la única administración grande gobernada por el Partido Popular, que se ha posicionado su dirigente del lado de Casado y en frente de Isabel Díaz Ayuso. Yo quiero recordar que ni Moreno Bonilla, ni Mañueco, incluso Feijó, parece que se ha posicionado más del lado de Ayuso. El único que está gobernando una gran administración del lado de Casado y frente a Ayuso... El único que tiene, parece ser, empresas públicas grandes y potentes para poder contratar detectives. Le toca al señor Azcón desmentir, como hizo el señor Almeida, si es aquí, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde donde se ha intentado contratar detectives para investigar a Díaz Ayuso en su cruz de navajas del Partido Popular. Por mi parte nada más y dispuesto a sus dudas y preguntas. Bueno, el indicio que tenemos, como saben ustedes, es que la propia empresa ha dicho que se ha contratado por parte de una empresa pública gobernada por el Partido Popular sus servicios. Indicios tiene que haber cuando el señor Almeida salió desmintiéndolo. Si el señor Almeida salió desmintiendo, a mí me gustaría que la alcalde Azcón saliera desmintiéndolo. Yo el único indicio que tengo, y lo digo aquí, es que somos el segundo gran ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Y si confiamos en el señor Almeida, el siguiente en responder somos nosotros. Y porque el señor Azcón es el único dirigente que gobierna una gran administración por parte del Partido Popular que se ha posicionado la guerra interna del lado de Casado, igual que el señor Almeida, y en contra de la señora Isabel Díaz Ayuso. Yo creo, quiero creer que no, pero vamos, es tan fácil como que el señor Azcón en algún momento, si no es aquí en el Pleno, nos aclare. Oye, nosotros tampoco tenemos nada que ver con esto, ya está, no pasa nada. Pero a mí me gustaría escucharlo por parte del señor Azcón, porque alguien lo habrá dicho. Yo también confío en, por parte de la empresa de que, desde luego, eh, si alguien pone su nombre y el nombre de su empresa diciendo eso, también le otorgo un principio de veracidad. Pero creo que es fácil de aclarar. ¿eh? Nosotros, si el alcalde saliera diciendo no, no tenemos nada que ver, yo, desde luego, igual que confío en el señor Almeida, confiaría en el señor Azcón.